Hola a todos, mi nombre es Paulina Peña Aragón, primero que nada me gustaría eh, aprovechar la ocasión para felicitar a todos los colegas psicólogos que hoy es nuestro día, muchas felicidades en este día a todos los que compartimos esta carrera tan linda y que tanta falta hace en este, en este país. Eh, también aprovecho para agradecer la invitación de la doctora Andrómeda Valencia a participar en este, en este proyecto, con esta plática. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, a lo que vamos. <ríe> Como les decía, me llamo Paulina, soy licenciada en psicología por la UNAM y soy también eh, risoterapeuta, hice una especialidad en psicología positiva y estoy muy especializada en psicología de la salud porque trabajo con la población de personas, familias y pacientes con enfermedades raras. Eh, y bueno, para hablarles un poquito de este tema, eh, me gustaría primero hacer un poco de antecedentes acerca de qué son estas enfermedades. Bueno, las enfermedades raras se llaman así porque son enfermedades de muy baja prevalencia, es decir, afectan a un número muy pequeñito de la población en contraste con, con la demás población, ¿no? Eh, son enfermedades, por lo tanto, de difícil diagnóstico y de difícil tratamiento. Según la OMS, existen en este momento aproximadamente 7.000 enfermedades raras, pero cada año se descubren nuevas enfermedades debido a que hay eh, nuevas mutaciones. Un 80% de estas enfermedades son genéticas, son de origen genético. Y lo verdaderamente eh, difícil de este tema es que como son tan raras, tan difíciles de diagnosticar y prácticamente la, una población tan pequeñita es quien la tiene, pues no se desarrollan eh, tratamientos farmacológicos, no se desarrollan soluciones para estas personas. De tal manera que existen medicamentos huérfanos, se llaman así los medicamentos especializados para enfermedades raras, medicamentos huérfanos para menos del 10% de las enfermedades de este tipo. Es decir, el otro 90% de las personas necesita tener alguna suerte de cuidados paliativos o alternativas diferentes que puedan ayudarlos con el proceso de vivir una enfermedad así. Las enfermedades raras además son crónicas, muchas son discapacitantes, degenerativas, eh, como les decía son genéticas, entonces en muchos casos pues los bebitos ya nacen con la enfermedad y muchas de ellas provocan la muerte precisamente en la edad pediátrica. Eh, la gente que logra sobrevivir después de, de la edad pediátrica es porque o llega a tener algún tratamiento o porque son enfermedades que les permiten tener una, una vida con eh, una mediana calidad de vida, pero que tienen que continuar con, con diversos tratamientos, medicamentos, eh, psicología, un tratamiento multidisciplinario que no necesariamente el sistema de salud, el gobierno de nuestro país, y en realidad eh, a nivel internacional está preparado para ello. Eh, yo les vengo a platicar ahora un poquito de, de la psicología de las enfermedades raras, cómo es que afecta psicológicamente a un paciente, a una familia, este tipo de enfermedades. Y bueno, eh, les cuento que cuando, cuando estaba en la universidad, bueno, cuando estaba de decidiendo qué estudiar, decidí de alguna manera estudiar lo, lo, lo que terminé estudiando, psicología, precisamente por todo el camino de vida que he tenido. Cuando a mis papás les dijeron eh, la noticia de mi enfermedad, a ellos les dijeron que no había nada que hacer y que me iba a morir. En ese momento ningún psicólogo, trabajador social, ningún tipo de apoyo estuvo allí para darles un diagnóstico. Pero estamos hablando de 1990. Desafortunadamente han pasado muchos, muchos años y aún siguen ocurriendo estas escenas en los hospitales de salud públicos y privados en nuestro país. Eh, si de por sí son pocos los tratamientos y poca la oportunidad o el acercamiento médico que estas personas eh, con ER tienen, ER enfermedades raras tienen, pues la parte psicológica está completamente olvidada. Eh, y bueno un poco precisamente por esto fue que yo busqué la manera de estudiar algo que tuviera que ver o algo como en, en donde yo pudiera retribuir un poco a, a mi país todo lo que lo que me ha dado ¿no? el, eh, si bien me diagnosticaron en 1990 yo recibí tratamiento hasta el 97 y desde el 97 hasta ahora vivo gracias a una terapia de reemplazo enzimático yo tengo una enfermedad rara que se llama enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad eh, en la que yo no produzco una enzima que es vital. Entonces, eh, al no producir esta enzima, digamos que la enzima, como me lo platicaba mi mamá de chiquita, es como el detergente de la célula, la que le quita la grasa a la célula. Yo no puedo desdoblar una, un tipo de lípidos o de grasas a nivel celular, y entonces, estas células se hacen gorditas, gorditas, gorditas, se, se llaman macrófagos y estos macrófagos se implantan en órganos eh, como el hígado, el vaso, puede haber también afectación pulmonar eh, y también afectan a la sangre y a los huesos. Entonces, las características principales o los síntomas clave que yo tenía y que eh, muchos pacientes con boche tipo 1 eh, tienen es un vientre muy abultado, de chiquita, imagínense una niñita flaquita, flaquita, pero con una panzota, porque tenía un hígado y un vaso grandísimos. Se dice que el hígado de una persona mide, digo el hígado, el vaso de una persona mide aproximadamente lo que tu dedo meñique, lo que el dedo meñique de cada quien. Bueno, a mí cuando tenía cuatro años me sacaron un kilo de vaso. Entonces se podrán imaginar el tamaño de, del órgano eh? que... que que me sacaron. Tiempo después eh, se supo que no era una de las mejores opciones hacer eh, esta, esta cirugía que se llama esplenectomía porque cuando la enfermedad ya no tiene para atacar al vaso, entonces ataca directamente hígado y huesos y bueno, hoy en día yo tengo algunas secuelas por eso. Eh, tengo discapacidad física, eh, puedo caminar pero mis huesos son un poco frágiles, tengo un desgaste bastante severo de la cadera izquierda, entonces mi pierna es bastante más cortita que mi otra pierna, uso plantillas, uso eh, un, un aumento para, para dentro de la plantilla, eh, y no puedo estar por mucho tiempo de pie porque me canso mucho. Asimismo tengo una cosa que se llama... Eh, colapso de articulaciones, joint collapse en, en la columna hagan de cuenta que sucedió como que una fractura de columna eh, sin que haya necesariamente un golpe eh, tengo normalmente, tengo dolor crónico tengo dolor en, en las muñecas, específicamente en la derecha tengo bastante dolor, tengo dolor en los tobillos tengo dolor en las rodillas, me han operado de una rodilla eh, um, y también fui de, la, de los casos raro entre raros, en los que desarrollé también afectación pulmonar. Hay, hay algunos casos de pacientes Gaucher que llegan a desarrollar fístulas pulmonares y yo desarrollé estas fístulas. Entonces también durante, precisamente durante la carrera universitaria fue que me hicieron dos, dos eh, cateterismos, que es entrar por el fémur y subir hasta el pulmón. Y poner una como pequeña pared para que no se revuelva mi sangre de vena y arteria, porque había una fístula, mi sangre oxigenada se revolvía con la no oxigenada y pues yo estaba siempre moradita, siempre cianótica, porque no tenía el oxígeno suficiente. Eh, hay fatiga crónica, y como les decía, hay afectación en la sangre y esto eh, genera anemia, pues cansancio... Eh, pero tiempo después fue que recibí el tratamiento y el tratamiento consiste precisamente en darle al cuerpo lo que no está produciendo, que es una enzima sintética. Eh, les platico un poco de mi vida, porque para que se den una idea de todo lo que tiene que pasar en la historia de, de vida, en la biografía de, de una persona que tiene una enfermedad rara. A mí hasta la fecha me han operado cinco veces y creo que soy bastante afortunada porque a comparación de otros pacientes con otras enfermedades raras vamos, llevo una vida prácticamente normal eh, sin embargo no es cualquier cosa, ¿no? que te hayan operado a los cuatro años que le hayan dicho a tus padres que te vas a morir, que hay que darte calidad de vida porque te queda un año de vida eh, eh, Vivir tu vida sabiendo que la muerte está muy cerca de ti Mientras no teníamos tratamiento La verdad es que mis papás siempre firo, fueron muy abiertos, muy honestos y, y nosotros teníamos claro que estábamos enfermos y que era una cosa grave Digo nosotros, mi hermanito y yo, porque también mi hermano tiene la enfermedad Cuando les dijeron a mis papás Mi hermanito ya tenía cinco meses de edad Entonces, pues, ya, ni cómo regresarlo, ¿no? <ríe> pero... pero también la enfermedad nos ha hecho resilientes, la enfermedad nos ha enseñado mucho y yo creo que yo no sería la persona que soy, de no ser por la vida que he vivido y de no ser porque, porque tengo esta patología. Mm. Sucede algo muy loco con las personas con enfermedades raras. En el caso de las enfermedades crónicas, cuando a una persona le dan el diagnóstico, hay pues un sentimiento o un estado emocional como, como de tristeza, como de decepción, como pues me acaban de diagnosticar esto y es triste y doloroso. Si bien las enfermedades raras pues no es una fiesta que, que te diagnostiquen porque obviamente es una enfermedad, eh, el hecho de que sean tan desconocidas las hace muy, muy, muy difíciles de diagnosticar. Hay personas que han tardado hasta 10 años en ser diagnosticadas. Entonces, en el caso de las personas con enfermedades raras, cuando llega el diagnóstico, eh, la gente de alguna manera siente una liberación, eh, como por fin saber, ¿sabes? Saben, O sea, saber a qué se están enfrentando, por primera vez conocer el monstruo al que se están enfrentando y con base en eso poder tener las herramientas para enfrentarlo. Eh... El camino de, de, de estas personas con enfermedades raras suele ser un camino lleno de obstáculos, un camino que comienza con este trajín diagnóstico, con esta búsqueda de, de, de respuestas eh, que implica un gasto muy fuerte económicamente hablando, implica un gasto emocional también muy fuerte para la familia porque... La enfermedad no solamente afecta a los pacientes, sino que afecta al sistema completo, afecta a la familia. Eh, e implica muchas cosas también para el, para el sistema, ¿no? El hecho de, de, de que los doctores no están capacitados y no queremos que los doctores sepan todo porque no pueden saber todas las enfermedades comunes más las 7000 enfermedades raras más, o sea, tampoco son dioses pero lo que sí estamos buscando y buscamos mucho a través de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a las enfermedades raras es eh, enseñarle a los médicos a sospechar de una enfermedad rara. No necesariamente tienen que saber cuál es y conocerla de piapa a pa, pero por lo menos que sí sospechen de una enfermedad rara porque lo que no se sospecha no se diagnostica y por eso nuestros pacientes muchas veces están en este camino infinito de, de respuestas, muchas, muchas ocasiones estos pacientes son mandados a servicios de psiquiatría o de psicología porque se piensa que son hipocondriacos, porque se piensa que están llamando, queriendo llamar la atención, eh, que no tienen nada porque muchas enfermedades raras son invisibles, no se notan, entonces, eh, pues, Ahí tener mucho cuidado con, con el tema de los médicos, pero también nosotros estar muy abiertos y muy receptivos a que cuando eh, tengamos en consulta a una persona que llega así, pues también sospechar. Digo, no somos médicos para diagnosticar, pero sí podemos sospechar. A ver, esta persona está diciendo esto, ¿por qué no le voy a creer? ¿Por qué no creerle que tiene dolores crónicos, aunque no tenga aparentemente ningún daño físico? Si le duele, pues le duele, ¿no?, eh, si se siente mal, deprimido, eh, porque se, porque nadie le cree, pues, creerle. Eh, regresando un poquito a mi formación académica, eh, bueno, decidí estudiar psicología por todo lo que les he contado. Yo quería que de alguna manera eh, pudiera impactar positivamente en esta comunidad y en esta gente en mi trabajo. Y el resultado de mi tesis, que por cierto la doctora Normeda fue una pieza clave para, para hacerla, <ríe> gracias a mí. Eh, el, el resultado de mi tesis es un programa que hoy en día es el programa estrella de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Este programa se llama Accesalud Salud y es un programa de información, orientación y apoyo psicológico. Les cuento de qué se trata. Basado en todo esto que les he comentado de que no hay información, entonces los pacientes están buscando, obviamente, información. ¿Qué hacemos? Tenemos, a través del uso de las TICs, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, eh, damos a conocer este programa o este registro de pacientes en el que la persona, a través de, de un registro, eh, mete todos sus... sus eh, datos de contacto, mete datos sobre la enfermedad, sobre cuándo lo diagnosticaron, este, si es que cursa o no cursa con discapacidad. También les preguntamos datos sobre en qué institución de salud o si tienen una seguridad social de algún tipo, pública, privada, eh, en dónde trabajan, a qué se dedican, eh, cuánto tiempo tardó en llegar el diagnóstico, por ejemplo. Una serie de cosas que nos permiten conocer al paciente y hacerle una respuesta a la medida de cada uno de ellos. Es decir, eh, ya que se registró el paciente, nosotros con toda esa información sacamos la información que él necesita. Información certera sobre su enfermedad, información sobre la herencia y la prevalencia de la misma enfermedad. Eh, obviamente tratamos de que todo sea en español para que las personas puedan tener acceso a pues, más fácilmente a, a todos estos datos, ¿no? Eh, buscamos también información acerca de si es que existe o no existe alguna asociación civil en México para el tratamiento de estas enfermedades. Y si no hay en México, que muchas veces no hay porque, como les decía, son muchísimas, buscar si hay en Latinoamérica, en Iberoamérica o internacionalmente. Eh, también les damos información acerca de si hay alguna comunidad en línea sobre la enfermedad, porque imagínense que hay enfermedades que afectan a uno en un millón. Entonces, obviamente, la comunidad en línea que hay, pues tendrá ocho personitas, una de Japón, una de México, una de Canadá, dos de Rusia, y están de acuerdo, se necesita conocer esas comunidades de pacientes. Eh, y bueno, si es que hay algún tipo de artículos un poco para público en general, eh, como protocolos de actuación en caso de, yo qué sé, de algún síntoma que se pueda presentar en esa específica enfermedad, pues también les compartimos todo eso. Aquí, hablando del de tema de información, también les compartimos eh, una, un documento en el que vienen estipulados los derechos y obligaciones de los pacientes. Sucede que en México... No hacemos valer nuestros derechos porque no los conocemos. El artículo cuarto constitucional habla de que las personas, todos los mexicanos, tenemos derecho a la salud. En ningún momento con letritas pequeñitas rojas hasta abajo dice, excepto si es una enfermedad rara que es carísima. No, todos tenemos derecho a la salud y a veces la gente como que... Pide o, ay, por favor, le pido al, al Instituto Tal o al Instituto Tal o al IMSS o al Iste o al esto, que si por favor me podrían dar mi tratamiento. No se trata de que si por favor le podrían dar el tratamiento. Es su derecho y como derecho derechohabiente tiene todo, todo, todo para poder entrar y recibir un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento eh, que le pueda dar calidad de vida a esta persona. Entonces les mandamos un poco de información sobre, sobre derechos, obligaciones de los pacientes. Luego la parte de orientación es un poco más a la medida porque no es lo mismo ser un, un niño de Chiapas con enfermedad de Gaucher, por ejemplo, que ser un adulto en Ciudad de México con enfermedad de Gaucher. Y no es lo mismo que ese niño tenga derecho a audiencia por parte del IMSS, porque su papá trabaja en algo que le da IMSS, a que el paciente de acá tenga seguro popular, o no es igual vivir en Querétaro y ser eh, eh, adulto que estar en... Yo qué sé, ¿no? Se tiene que hacer una cosa a la medida de cada, de cada paciente. Dado que nuestro sistema de salud está tan desestructurado, está tan roto, entonces se requiere una ruta crítica diferente para cada uno de los pacientes. Si se dan cuenta hasta este punto, el paciente con enfermedad rara prácticamente tiene todo en su contra. Porque por dentro internamente se está sintiendo mal, está con una enfermedad crónica, está con discapacidad, está con dolor, está con fatiga, está todo mal. Pero externamente el sistema tampoco le ayuda, no hay no hay posibilidad de, de, de encontrar respuestas y cuando se encuentran las respuestas, ah, pues qué bueno, pero no hay tratamiento. Eh, y todo esto genera estados emocionales eh, que por supuesto, en los que por supuesto hay que incidir como profesionales de, de la salud mental. Eh, finalmente se les ofrece el servicio de apoyo psicológico, que no es obligatorio, pero les hacemos la invitación. Desafortunadamente, eh, solamente como alrededor del... Menos del 10%, como el 8% de los pacientes aceptan el servicio de apoyo psicológico. No obstante, cuando les preguntamos en el registro si piensan que su enfermedad eh, ha afectado emocionalmente y creen que deberían acudir a un profesional de la salud mental, ellos, la mayoría dicen que sí. Pero muchos no entran. Y el servicio, les cuento, es completamente gratuito afortunadamente pudimos eh, lograr obtener patrocinios para que este programa pueda ser gratuito para la gente, entonces, pues toda esta información, orientación, eh, todo lo de los derechos y obligaciones y la invitación al servicio psicológico se les da de manera gratuita. Ahora, ¿nosotros qué estamos logrando con esto? Bueno, estamos logrando que a mediano plazo, largo plazo, podamos generar un registro de pacientes. ¿Y para qué un registro de pacientes? Pues para propiciar la, in la investigación de las enfermedades raras, porque no hay investigación en México. Y a la hora de desarrollar políticas públicas, pues si no hay eh, datos, entonces no quieren generar nada porque no hay voluntad política, porque no se sabe de la existencia de estos pacientes. Entonces es muy importante por eso el tema del registro. Obviamente el registro, eh, todos los datos están resguardados bajo la ley de confidencialidad de datos del INAI y tenemos eh, obviamente la firma de, de la gente que, que acepta entrar y, y todo este rollo legal para, para beneficio de todos. ¿no? Pero bueno, precisamente es eso, es un gana- gana porque estamos generando y recibiendo datos para en un futuro cercano hacer investigación. Y también estamos ofreciendo a la gente eh, un oasis de información, de orientación, de apoyo, de psicología, de muchas cosas que en realidad no, no tienen en la mayoría de los casos. ¿Cómo es la psicología de las personas con enfermedades raras? Bueno... Sucede sobre todo a la hora del diagnóstico, como les comentaba que en principio hay una suerte de felicidad o de, o de tranquilidad por por fin saber qué es lo que tiene, pero después cuando ya se adentran en la información de qué se trata la enfermedad, qué conlleva este, y todo lo que implica, pues viene el bajón. El diagnóstico de una enfermedad rara implica un duelo, porque, porque hay una pérdida de la expectativa de la salud. Entonces, el duelo va a implicar pues todo lo que el proceso que implica una pérdida. Y el paciente se va eh, se va a sentir en ese proceso de pérdida, eh, pero a la par tiene este paciente que empoderarse y que adherirse a sus tratamientos y a sus cuidados y todo. Entonces es una situación complicada porque el paciente está pasando por eh, negación, por enojo, por tristeza, pero por otro lado le estamos diciendo, oye, sí, negación, enojo y tristeza, pero necesitas ponerte las pilas ya, necesitas empezar a, a, a meterle presión eh, a, a lo de tu derecho a viencia porque si no, no te van a dar el tratamiento o... O, eh, yo qué sé, empezar ciertos cuidados que antes no tenías, una alimentación diferente y pues con la depresión lo que menos quieren es una alimentación diferente, yo qué sé. Distintas cosas que se empiezan a juntar y que generan eh, una situación psicológica muy complicada. Eso en los pacientes que, bueno, que son adultos y que ya pueden como internalizar todo esto y comprender y tal, pero imagínense también las familias de niñitos, de bebitos que les, que les diagnostican, a los papás se les viene el mundo encima, porque había una expectativa de la salud del bebé, porque había una expectativa de empezar a desarrollar o de, de empezar a, a, a, con la crianza de una familia, y bueno, lo de la familia de pronto se ve coartado porque le dicen, oigan, esto es genético, muy probablemente si tienen más hijos eh, pueda desarrollar, o pueda nacer con la misma enfermedad. Entonces vienen también estados emocionales eh, severos para los papás y para la familia entera. Eh, suele haber mucha ansiedad, suelen ser personas que desarrollan mucha ansiedad, obvio, después de todo lo que está pasando, pues sí, vienen cuadros, cuadros fuertes de, de ansiedad, de estrés. Algunos pueden empezar a desarrollar también cuadros depresivos. Eh, y dependiendo del tipo de enfermedad, también va a haber otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, las enfermedades que afectan eh, físicamente a las personas, es decir, eh, malformaciones eh, genéticas, no sé, una carita eh, con alguna deformación, como el caso de, de por ejemplo, de esta película de Treacher Collins de Extraordinaria, no sé si la vieron, de este niñito que tenía la carita con una deformación, y esa enfermedad richard Collins es una enfermedad rara. Entonces, obviamente esta persona, aparte de todo lo que ya les he comentado, eh, va a tener también afectación en el tema de, de, de su autopercepción, eh, en el tema de su corporalidad, eh, va a haber baja autoestima porque obviamente viene un estigma en la sociedad, en la escuela, entonces también hay que trabajar esas distintas eh, situaciones, ¿no? una persona que tenga una enfermedad que afecte eh, yo qué sé, las, el tema de las vías respiratorias y que no pueda hacer como esfuerzos muy grandes. Y siendo un niñito, los niños lo que quieren es correr, jugar, hacer, y le impides esto, ¿no? Entonces, el campo de psicología en las enfermedades raras es súper amplio. Y también está súper olvidado. Somos muy pocos los profesionales que nos dedicamos a este tema. Eh, y estaría increíble que más gente se dedicara, así que, que bueno, también hago un pequeño paréntesis para invitarnos a, a, a involucrarse más en esto, porque es un rollo muy olvidado y sin embargo con mucha necesidad. ¿Qué más sucede en la psicología de los pacientes? Bueno, a grandes rasgos esto que les comento, con los pocos pacientes que, que han aceptado entrar al programa de, de, de servicio psicológico, hacemos una intervención cognitivo-conductual, muy basada también en psicología positiva. Eh, como les digo, la gran mayoría de los pacientes requieren este tema de, de, del proceso de duelo. Eh, trabajamos también en estrategias y ejercicios de de relajación para todo, todo el cuadro de ansiedad eh, y obviamente hacemos psicoeducación acerca de la enfermedad, de la enfermedad y de las enfermedades raras en general porque otra cosa que implica las enfermedades raras es una sensación de soledad y aislamiento. Cuando te diagnostican algo que en tu vida habías oído y que no conoces a ninguna otra persona que tenga esto, se, se genera una, pues sí, una sensación de estar solo contra el mundo, de, de aislamiento, de de yo contra todo. Entonces, en el tema de la psicoeducación también procuramos hablarles de, de que hay más enfermedades raras, de que no son los únicos, que hay comunidades de pacientes. Y muchas veces estas comunidades de pacientes pueden ser súper terapéuticas, a veces más que, que una terapia psicológica individual. Conocer a otros que se encuentran en la misma situación que nosotros, pues genera estos vínculos tan importantes, esta empatía, este conocimiento y reconocimiento del otro en, en la pérdida, y, pero también en los logros. Eh, y es, es muy bonito como, como generar estas terapias de grupo o, o integración en comunidades de pacientes. Eh, actualmente estoy desarrollando ya una un artículo para, bueno, una publicación acerca de algo de los resultados que ya tengo de, de acceso Salud. Eh, yo me titulé en el 2015 y ahorita ya tengo algo de, de, de datos. Poco a poco la gente se ha ido registrando, eh, el, el programa se ha ido dando a conocer y, y ya tenemos datos como para empezar a hacer publicaciones y compartir ¿Cómo es la población de enfermedades raras específicamente en nuestro país? Eh, y bueno, esperen noticias pronto de eso. Creo que con esto acabo. Como, como les dije hace un ratito, ojalá que, que les interese el tema, que se quieran empapar un poquito de él. Eh, y piensen que aunque las enfermedades raras suenen como algo muy raro y que no nos puede pasar, en realidad no son tan raras como creemos. En, de cada 100 amigos de Facebook que tenemos, por lo menos 7 deben tener una enfermedad rara. El 7% de la población tiene alguna enfermedad rara. Entonces, en solito las enfermedades pueden ser muy, de muy baja prevalencia, pero en conjunto somos muchos, muchísimos millones de personas en México y en el mundo. Así que, si ustedes como profesionales de la psicología quieren entrarle a este hermoso mundo de las enfermedades raras, Estaría increíble. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. Búsquenos en Facebook, Twitter y todas las redes sociales, bueno, todas Facebook y Twitter como FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Proyecto Pide un Deseo México. Y yo soy Paulina Peña -Aragón del programa Accesalud Salud de FEMEXER. Gracias.